Con el informe Porteadoras, la feminización de la pobreza en la frontera sur, queremos hacer constancia. Primero, de que existe un proceso de estigmatización de las porteadoras, porque realizan un trabajo que está desvalorizado socialmente, porque está destinado a personas con baja cualificación y porque no tienen otras opciones. Por otro lado, este empleo, el de las porteadoras, no se puede sustituir por el de la industria de la exportación, porque son perfiles totalmente diferentes. Las porteadoras optan por este trabajo porque les permite conciliar la vida familiar y laboral. Y por último, el contrabando es inherente a una frontera desigual. El porteo no se va a eliminar, sino que se va a precarizar aún más. Se trabajará en la clandestinidad y en condiciones más paupérrimas. Se explotará aún más el trabajo de las porteadoras. Durante el año 2020, el único trabajo que han podido realizar las porteadoras es el cuidado de personas enfermas de COVID y sobrevivir gracias a la solidaridad de sus vecinos y vecinas. De nuevo, los Estados siguen favoreciendo y manteniendo los privilegios de unos pocos, a costa de que los cuidados sigan siendo invisibilizados y de la explotación de los cuerpos de las mujeres, pero no de cualquier mujer, sino de aquellas que en especial están atravesadas por la clase, por la raza o por la economía. Desde APDHA exigimos el cumplimiento de los derechos humanos y que no se antepongan a los intereses mercantiles o geopolíticos.